de la mañana, Nicolás González, secretario de Gobierno de Guaymallén, gracias por estar con nosotros, es ah, un placer. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos y a toda la, la teleaudiencia. Bueno, preparate porque nos vamos a meter un tema que siempre es polémico, eh, que tiene que ver con esta situación de la reina, reina sí, reina no, que tiene una semana interesante de lo judicial. No se va a discutir lo que ustedes decidieron, sino la legalidad, de la para que se entienda del otro lado, ¿no? Esto es lo que va a pasar en la justicia. Claro, exactamente. Lo, lo, lo que va a pasar, digamos, este viernes en, en la audiencia pública es que todas aquellas personas de, de la provincia de Mendoza que quieran manifestar su opinión acerca de la cuestión que hemos decidido en Guaymallén van a poder digamos, aplicar hasta hoy al mediodía. cierto Si son admitidas su, sus ponencias van a poder participar de la audiencia y expresar qué es lo que opinan uh -huh. al respecto de la decisión que hemos tomado ya hace dos años en Guaymallén. Pero sobre si es legal o no, no sobre... A ver, no, no, no sé si soy claro en lo que quiero decir. Lo que se va a discutir es si es constitucional o no. Claro, sí. La, la Corte lo que va a hacer es escuchar las distintas posturas para ver si esa ordenanza que oportunamente claro. emitieron desde Guaymallén corresponde o no. ¿Es constitucional o, o no? O sea, si Guaymallén se puede cortar solo, digamos, con el tema claro. de la elección de la No Pero se va a discutir si está bien o no eso lo que la elección quiero, de, sí. de la reina. No se va a discutir esa parte. A ver, yo, yo lo que creo es que, digamos, lo que, lo que va a pasar el viernes es que se va a, a, a discutir, digamos, en términos formales, en términos jurídicos, una cuestión que en realidad, digamos, es, es socialmente transversal, que es súper importante y que tiene que ver con una cuestión que hace a la identidad de los mendocinos, pero también que hace, digamos, a las circunstancias en las que estamos viviendo. Digo, o sea, nosotros no... no ta, tal vez hemos pecado de innovadores, digo, pero nosotros en realidad no, no somos ni, ni, ni súper creativos, ni estamos a la vanguardia, digo, nosotros estamos en un proceso... ¿Y no en la forma, no crees Nico, que hay posiblemente, mirando hacia atrás, ya, ya saliendo no de lo que va a pasar, que va a ser una cuestión sí. este, legal análisis hacen ustedes puertas para adentro? Quizás se juntan y dicen, che, nos apresuramos, no hicimos las consultas como tendríamos que haberlo hecho, o por el contrario hicimos todo bien y estamos recontraseguros de lo que hemos hecho. Nosotros creemos que a ver, que, primero que si, si el de diálogo digamos, eh, político en términos de oportunidad y en el rigor de las encuestas, digamos, nosotros tomáramos las decisiones cotidianas que tienen que ver con las soluciones que le damos a los vecinos del departamento nunca sería el momento, ¿sí? Digo, hay un conjunto de cuestiones que digamos, siempre se, se procrastinan, se postergan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, ahora no es cuando, digo, le pasó al Marcelino cuando traba, digamos, cuando presentó el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en el 94, no era el momento, digo, y la verdad que para estas cosas nunca es el momento. Pero la, la, la gente, digamos, nos exige a nosotros, la clase dirigente, la clase política, que, digamos, asumamos las cuestiones y que expresemos lo que pensamos. Y en este sentido, nosotros, que digamos, ¿qué creemos? Guaymallén no es el primer municipio ni la primera ciudad en la República Argentina que suprime la elección de la reina. Digo, eh, 80 ciudades en sí, todo el verdad. país han dejado de elegir la reina. Bueno, San Juan y Embajadora va a elegir este San año. San Juan, nah. digamos, yo no sé en qué momento San Juan se volvió más progresista y más, digamos, y está más acorde a los derechos de, de las personas que, que, que la provincia de Mendoza. Digo, en, Ojo, en Escobar... Bueno. Ojo que no es comparación San Juan con Mendoza. No, pero San no. Juan no tiene el nivel... Para mí la palabra tradición no es un justificativo. Sí. ¿No? De todas maneras, San Juan no tiene la trayectoria de la fiesta de la vendimia. Pero, pero, ni ver, cerca. La figura, vos decís, de la reina de ellos. Ni la, ni figura. la figura ni la fiesta. Claro. No, está, Ninguna de las dos cosas. Está claro. Está lejos de, está de está claro, la fiesta y, de la, y, la vendimia. Y, y Rodolfo, no vamos a entrar a discutir, digamos, no, de, no, de, no, de cuestiones no. entre San Juan y Mendocino, digo, porque si no, no. Pues, parecemos Canelo. No, y Messi. Pero por lo que genera <risa> la sociedad. Yo soy Canelo, no, para No, no, no. Yo seguro que no. Pero lo que digo es lo siguiente, a ver. Eh, nosotros creemos que el reloj gira para un solo lado, digo que, que el, el, la responsabilidad del Estado de reconocer, digamos, lo, lo, los derechos de todos de, de igual manera y de, digamos, y, y, y de dejar de lado este tipo de, de, de concursos que, digamos, con la belleza como ingrediente, reconocen, digamos, eh, eh, hacen un reconocimiento institucional a la persona por la belleza. ¿Vos digo, estás esto? seguro que es una cuestión de belleza? Yo, yo, estoy seguro, yo no estoy seguro, digo, lo dicen los comentarios en las redes sociales de ustedes. Señora, señor, que está digamos, viendo la, la tele ahora o que lo está viendo, digamos... ¿Quién a es la YouTube, más linda? De, de, de, de eso se ha tratado el... el Ustedes el lo que dicen es, nosotros desde el Estado Municipal estamos financiando un concurso de belleza. O sea, estamos pagando un concurso de belleza. Nosotros desde el Estado Municipal lo que no podemos hacer es ir acentuando cuestiones que, agarran y que tienen que ver con diferenciar en función de la belleza. ¿sí? Y ¿Mm? nosotros creemos que... Guaymallén debe celebrar la Vendimia, lo ha hecho el año pasado, lo está haciendo ahora, de hecho este sábado y domingo Las distritales. fiesta distritales, y lo que nosotros queremos reconocer, lo que entendemos significa la fiesta de la Vendimia, en donde entendemos está depositada la tradición de los mendocinos, es en el hecho de decir, miren, nosotros nos sobrepusimos al desierto, ¿cierto? Digo Y en toda la provincia de Mendoza, aún en lugares en donde no se planta la uva, como en la ciudad de Mendoza, o como en Goy Cruz, digo, que ya no, no quedan viñas, pues celebramos el esfuerzo. Y lo que estamos haciendo nosotros en Guaymallén es, digamos, celebrar la vendimia reconociendo a los emergentes sociales que, que tiene Guaymallén, el cerrajero que agarra que labura todos los días y que se sobrepone y que elige que la puerta de salida no sea Seiza, sino que sea laburar en Guaymallén el tipo que prepara el espumante, aquellas personas que trabajan en la producción fruto-hortícola, en el lugar más importante de producción fruto-hortícola de la provincia de Mendoza. Esos digo, son eh, eh, los que están eligiendo ahora, son, como, o reconociendo, son sí. hombres y mujeres. Hombres y mujeres del departamento de Guaymallén, que hacen digamos que nosotros estemos orgullosos de vivir en, en Guaymallén. Digo, uh -huh. la, la, la enfermera que trabajó durante la pandemia, el policía que tuvo alguna, alguna acción heroica, digo en, en Escobar, por ejemplo, que se elegía la reina de la flor hasta hace no mucho, hasta hace un par de meses, digo eligieron un, un, un, un inspector de tránsito que tuvo una acción heroica y fue reconocida por los vecinos y ese es el representante de Escobar en la fiesta de la flor, uh -huh. digo nosotros creemos que hay que cambiar la materia no de es que van contra la vendimia porque también tenemos un antecedente en algún momento apenas asumió Marcelino no se hizo la fiesta no o la, la, la iniciaron con, con la, la shopping con la, claro qué es lo que pasó claro. una cuestión de costo claro cuando nosotros claro. La asumimos pasó que, que, que digamos a ver a nosotros nos tocó gobernar después de Luis Lobo digo o sea el, nosotros no, no, no teníamos un peso para hacer ninguna de las cuestiones Pero no es que hay algo en contra no, de la fiesta. No, no, de hecho, de hecho somos el municipio que tiene la agenda de actividades vendimiales más robusta de la provincia. Digo, porque tenemos 21 distritos, porque tenemos 340 mil habitantes, porque hace varios años ya estamos tratando de, de consolidar, digamos, este lugar de Guaymallén como capital del espumante, a través, digamos, de todo lo que tiene que ver con el, el, el, el calendario de burbujas y sabores, digamos, haciendo ver lo que produce, digamos, el sector fruto-hortícola uh -huh. y, y el vino, uh -huh. digamos, en una fusión de Ahora maridaje... Ya... La, la, la pregunta Ilistosa. es, supongamos que la Corte dice que la ordenanza de, Munis de Guaymallén es inconstitucional mm. y que Guaymallén tiene que elegir un representante. ¿Ese representante va a surgir de los que ustedes ya están reconociendo ahora? Mira, nosotros no vamos a, a adelantarnos porque digamos, entendemos que hemos hecho las cuestiones bien y que formalmente digamos, nos hemos ajustado a derecho. y esto... Digamos, de esto se desprenden dos cuestiones. Primero, que si la Corte nos ordena a nosotros a sí. tener que elegir un representante, pues lo haremos. Digo, nunca nos vamos a oponer a lo que dice pero la justicia. No es, pero ahí va mi pregunta. ¿No sí. es lo mismo elegir a una reina, sí. con que, que es la claro. que sale, en teoría, de las distritales que ustedes ya están desarrollando, que a un representante que son los que ustedes están reconociendo sí, ahora? Sí, pero la justicia, en, digamos, en una medida que eh, digamos que expresó previo a la elección de la digamos de, de la reina nacional última, sí. Vendimia Nacional digamos 2022, absolutamente clara e inequívoca acerca de qué es lo que nosotros debíamos hacer. Digo, o sea, la, la justicia resolvió ya una vez con una precisión quirúrgica qué es lo que debía hacer Guaymallén. ¿Qué era? Que era, digamos, enviar <coughs> una mujer que representara al municipio de Guaymallén en el calendario vendimial 2022. Uh -huh. ¿Sí? Esto lo, lo Por dijo eso la eligieron a la del año anterior. Nosotros no elegimos a la del año anterior, estaba elegida y uh -huh. nosotros lo que hicimos fue... Prorrogarla. Un, claro. Eh, Como había pasado con la Reina Nacional. Claro. ¿no? Digo, nosotros no se hizo fiesta. Le dieron continuidad. No, no, le dieron continuidad. No, no, no, es la única reina de. que tuvo dos años. Una reina que no quería hacerlo. Una una representante sí. que no quería ser reina. ¿Sí? Y, y ¿lo que tuvo fue representante. Que no, fue representante porque la corte incluso nosotros nos dijo: Usted tiene que enviar una representante. Y ella, digamos, no ocupó. O sea, tuvo la, la, la banda que, digamos, determinaba eh, sí, el... que representaba. A la bueno, pero adentro, ahí no le pintaba mucho, lo hizo medio de desgano, la vimos no, nosotros en las imágenes. Por el contrario, yo creo que lo hizo, yo creo que, que, que digamos, en, en primer término, un, un tremendo agradecimiento para, para con Sofía y con lo que, lo que ella quiso representar. Y en segundo término, digo, eh, este es el, el tema, una mujer mayor de edad que tomó la decisión de representar al departamento, no lo hizo, digamos, contra su voluntad. Uh -huh, ella quería uh -huh. expresar lo que expresó, que era, en definitiva, que digamos, eh, elegir reina hoy... No, no es. No, no. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué le responden ustedes a las que están a favor de Corenave, por ejemplo, en donde habitualmente el argumento es, es un espacio que se ganó la mujer? Justamente en esta época de lucha, en donde le cuesta mucho conseguir espacios de visibilidad, ese es un lugar que tenemos asegurada, las mujeres uh -huh. dicen. ¿Por qué perderlo? Nosotros, ¿Por qué no cambiarle la forma, el rol? Nosotros creemos todo lo contrario. Primero que, a ver... Hace siete años, cuando empezamos a hacernos cargo de la gestión en Guaymallén, tratamos de, de, de romper con todos aquellos criterios de selección que hacían que la, la, la competición y el concurso, digamos, fuera anacrónico, ¿sí? Estaban restringidas, digamos, eh, algunas mujeres por su edad, estaban restringidas algunas mujeres por su forma física, estaban restringidas algunas mujeres porque no habían nacido mujeres, estaban restringidas de la participación algunas mujeres porque estaban embarazadas porque tenían hijos todas estas cuestiones las fuimos modificando después subimos la apuesta y pusimos en Guaymallén un examen obligatorio digamos para eh, de, de, digamos, eliminatorio para poder garantizar digamos el, el conocimiento, conocimiento a la hora base. de expresar Ajá. y de representar al municipio por encima de la belleza por encima de la belleza y después de esto digo eh, a ver a nosotros nos llevó puesto el tiempo digo, y nosotros tenemos una responsabilidad tan o que es la de igualar en derechos nosotros no podemos reconocer institucionalmente a una mujer por sobre todas las otras mujeres del departamento por su aspecto físico, digo, por una cuestión que no eligió. ¿sí? Yo prefiero elegir, digamos, a, a, a la enfermera por su labor destacada durante la pandemia. Pero o al no productor. se le ocurrió, Nico, en ese caso, Nicolás, perdón. No no, sí, no, no, no, no hay problema. No se les ocurrió. Te lo estoy preguntando. Yo, la verdad, no, ni siquiera me cuesta muchísimo tener claro qué es lo que pienso al respecto. Me, me pasa me parecido una minería muchas veces. no lo tengo, viste, escuchado de un lado del otro, uh -huh. me cuesta. Ni siquiera sé si hace falta que uno tome una postura. Pero digo, ¿no faltó quizás decir, che, ¿por qué no nos damos una oportunidad de elegir de otra manera? Hacer, un, no, no sé, no, no quiero usar la palabra concurso, pero una elección distinta que no tenga que ver solamente con el aspecto físico. No, que vayan puntuando, no sé, que vayan, que sea como una, una competencia que permita que la mujer siga siendo la representante, pero de otra manera, elegida de otra forma. Mira, bueno, nosotros durante seis años lo hicimos. Le buscamos la vuelta al, y no al le concurso. Contrario. Intentamos de mil maneras. Intentamos hasta con un examen, digamos, obligatorio uh -huh. y eliminatorio. Digo, ¿Nosotros qué creemos? Creemos que la sociedad ha cambiado, creemos que hay instrumentos legales que tienen plena vigencia a nivel nacional que no nos permiten hacer lo que se está haciendo, uh -huh. y entendemos que hay que ir, digamos, en ese sentido, que queremos poner en valor a los cultores del trabajo, que es la forma en la que hemos denominado a los emergentes del departamento de Guaymallén, entendemos que hay una tremenda aceptación, digo, en las fiestas distritales que ocurrieron este sí. fin de semana, o en las distritales del año pasado, el único problema que tuvimos fue el clima, digo ¿por qué? porque la gente se copa con la propuesta, le interesa ir a participar ve reflejado en aquella persona que se reconoce, digamos, eh, una cuestión que se asemeja <coughs> a lo que hace cotidianamente, porque, digamos, para que Guaymallén sea el mejor lugar para vivir, digo, Discul este el. Claro, Pe perdóneme que vuelva con sí. esta pregunta que no me termina de quedar clara. Eh, entonces, si la Corte fuera por el mismo camino que de hecho ya fijó, que es Guaymallén tiene que elegir una representante mujer para que se suba al teatro griego. Entonces, ustedes pueden definir entre esos referentes a los que están destacando esa representante mujer, claro. que puede ser, por ejemplo, la enfermera, por poner un ejemplo que vos decís. Podríamos hacer eso. Pero ahora, esa sí. mujer va, tiene que estar de acuerdo con subirse al teatro griego. Si vos me das a mí, o yo, si yo fuera de Guaymallén y vos me das a mí un reconocimiento, yo lo acepto con mucha honra porque quiero el departamento. Pero si vos me decís, mira Agustina, vos tenés que subirte al teatro griego, yo te digo, pero... Ni por casualidad. Agustina, mira. en primer término, digo, estamos hablando de un problema del futuro. No sabemos qué es lo que va a resolver la Corte y nosotros entendemos, hemos generado, digamos, todo ese material crítico eh, e intelectual para que las Cortes nos acompañen en esta decisión que entendemos que, que hemos tomado, digamos, ajustándonos a derecho. ¿sí? Eh, el año pasado participaron, digamos, de, de las distintas instancias vendimiales, los cultores del trabajo que estuvieron en el carro, y participó, digamos, Sofía en esta ultraactividad de su de sus facultades como representante del municipio en un nuevo rol que fue el de, de ser digamos representante a secas digo nosotros cuando digamos la corte se expida nos ajustaremos a derecho intertanto entendemos hemos hecho todo bien tenemos un calendario de, de vendimia super con, el, con el plan los, claro es que es que nosotros a ver, no podemos arreglar y no podemos esperar digo los plazos siguen corriendo es como uh -huh. es como si yo le dijera al vecino del departamento mire yo no le voy a recoger la basura porque está, digamos, discutido si debe ser fulano, mengano o sultano. No, yo tengo que levantar la basura, yo tengo y que seguir ve. con el calendario de, de actividades vendimiales, que está, digamos, eh, calendarizado, que uh -huh. se con, eh, conjuga con un conjunto de actividades culturales que tiene el departamento, al que todos los vecinos in, in, invitamos, digo, y con un mensaje claro y inequívoco, que es que en Guaymallén se celebra vendimia con mayor intensidad que en cualquier lugar de la provincia, y los invitamos a todos a participar de las cuestiones, porque aquel que le quiere hacer creer que en Vendimia no se feteja más en lo está haciendo no de es manera así. errónea. No es no así. así. No es así.